Cuando ella te pagó, ¿cómo ella te, cómo, cuando ya te iba a pagar, ¿cómo era? Por Uber. No, no, no. En efectivo. Es cash. ¿Cómo? No, yo este fue un servicio que yo estaba parqueado en casa y yo sí la lista mi taxi Door cross, please! Police okay, that door cross! Okay, cross hey, cross police. Go to sleep. It's clear. Get up! Mm -hmm. Hey, wing up. I'm gonna go to jail. Got the Hello? Señora? Señora? Hello? wake up. Get out of bed. Get up. Do you know why we here? taxi afuera. ¿Oíste? pay Listen. taxi Puedes pagar la hora o vas a la cárcel. ¿Por Porque tú no le pagaste. ¿Quieres seguir pagando o no? Porque tú no le pagaste a él. Porque no le pagaste, los servicios del taxi. ¿Tú tienes dinero para pagarle a la hora, sí o no? ¿Qué? ¿Qué? El taxi. How much ¿Cómo taxi. es Oh, uh, no. Yeah. Well, well, well, no $100. For what? I don't know, that's your choice. We decided to take a try. Well, you know my choice is true for a year? For where? Yeah. For what I pay $100. For, for what? $100 you go to jail? He was not announced that I, you can't bring well, me what from was jail. It? I can pay for $100 for how I'm here. Yo también hablo inglés y en el aspecto español. So ¿Por qué te hago 100 dólares? De from, ¿From what? ¿Por qué? Yo hablo español y hablo inglés. ¿De dónde? you really no! I heard but no, you want to get her up or you want to leave it there no. okay calm ah. calmate, calm no calmate. Me no oh, sí. no no no no no no no no no no no no no no no no no You can't bring my cat over like this! No. <laughs> you <follow> <laughs> <Jeez, I laughs> It's <laughs> uh... No, no, me hables así, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Papito rom! ¡No me hables así! ¡Yo te estoy quiñido por el perfil! ¡Abre mis manos! ¡Abre mi pa***! ¡Listo para caminar! ¡Listo este para caminar! Video. ¡No, no me hables así! ¡Yo te empleo! ¡Vamos! ¡Es tarde esa! my yeah, my I, I, I, I, I Get in the car. Get in the car. Okay, Get, Get in the car. Get in the car. They're going to put you in the car. Yes, I'm saying yes. Get in the car. Yeah. Okay. get in the car. Sit down. Okay. I Do I get in the car? car. Oh, no, no, no I assist in I the two car. My two phones. Siéntate. My two phones. car. I have Get in the car first. No, you can't. You can't. Get in Get in the car. I want two phones. Get in the car. Get in get the, the car. car. Yes. Then get in the car. Hey, listen, we're not going to get the baby fiance. Yes. Okay? Get in the car. Last time you sit in that car, I'm going to grab yeah, you and put in you see. in that car. I Siéntate, entonces. Siéntate. Pero you don't put the... ¿No puedes borrar de mi teléfono? Ya. ¿No puedes borrar nada de mi teléfono? Yeah. No sí. No, no puedes borrar nada de mi teléfono. Por más de 40 años, un mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia.